Está sucediendo. Está sucediendo. Gertatzen da. Está sucediendo. Con los fondos europeos estamos consiguiendo que las cosas sucedan. Europa cofunche gauzak gausak gertace alorten arigara. Tú también puedes beneficiarte. Sukere, escura tu dicha que su.